dicen que el sufrimiento real nunca se conoció el miedo real nunca se ha conocido y nunca se conocerá por eso hoy te traigo los 5 secretos más perturbadores de la saga de Five Nights at Freddy's estoy seguro de que todos te aterrarán si sigues los siguientes pasos podrás desbloquear un animatrónico muy perturbador aunque este no se sabe mucho de su existencia Solo se sabe que podrá corromperte El primer paso es tocar la nariz de Bonnie El segundo paso es ponerte la máscara de la siguiente manera De forma que pases por las cámaras El Tercer paso es abrir las cámaras y volverte a poner la máscara Seguido de bajarla Volverte a poner la máscara una vez más Otra vez más Y seguido de eso abrir las cámaras Y pasar por un montón de cámaras aleatoriamente Seguido de esto oh, hay que hacer una serie de pasos muy, pero que muy estrictos, pues luego de esto habrá que pasar por todas estas cámaras en orden específico, siendo que veamos a casi todos los animatrónicos, y luego de esto tendremos que clicarle la nariz a Balloon Boy. ¿O eres idiota o te parió un Teletubby? La siguiente animación secreta de este animatrónico secreto Añadido por el mismo Scott Cawson, Ha sido recientemente descubierta Y no se sabía nada de ella Antes de que esta investigación fuese hecha en curso Según las investigaciones El nombre de este animatrónico nuevo es desconocido Pero se teoriza que su origen fue muy perturbador y que mató a un niño en la pizzería de Fine Hits Freddy's original. Pasemos con el siguiente misterio. Este animatrónico es un poco menos conocido, pero igual puede llegar a corromperte hasta el punto de volverte loco. Este misterio que vas a ver a continuación uh -oh. se revela de la siguiente manera. Primero tienes que uh -oh. golpear la uh -oh. nariz de Freddy todas las veces que apareció en el vídeo. Luego no de eso pasar alumbrando por todas las cámaras donde están los animatrónicos posicionados originalmente. Y después de eso hay que seguir los estrictos pasos. Pues después de eso hay que alumbrar al padre... You know, Así yo. Uh, de forma, forma que encontremos al animatrónico. Uh, Instantáneamente. Uh, I want to reassure you. Bad Bear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They, they've spent a small fortune on these new animatronics. Uh, facial recognition, advanced mobility, they're not the more brand new today. But most importantly, este animatrónico es una versión de Freddy mucho más oscura que solo quiere ver a la gente sufrir y por supuesto se aparece en los pasillos y para nada es shadow Freddy otra cosa que tengo que aclarar es que este ente está siendo investigado y es un ente bastante peligroso así que si te lo encuentras Cierra tu juego al instante Antes de que te capture a ti también Lo que vas a ver a continuación Es otra aparición del primer puesto Pero esta vez en FNAF1 En la cueva del pirata precisamente Lo que tienes que hacer es lo siguiente Para que te aparezca Pero no te lo recomiendo Ya que es un ser muy poderoso Lo que debes hacer es lo siguiente Poner a todos los animatrónicos Al cero Esto causará que él se moleste seguido de esto entra en la custom night y lo que tienes que hacer ahora son unos pasos bastante precisos pues lo único que tendrás que hacer es clicar el reloj seguido de abrir las cámaras e irte a la cala pirata seguido de eso vas a quedarte ahí unos segundos ahora cierra las cámaras presiona la nariz de Bonnie si lo has hecho bien, aparecerá en unos segundos. No sin antes hacer este paso que te digo. Eso hará que se moleste aún más de lo que ya estaba. Ahora sí, podrá aparecer. Oh, oh, oh, oh, oh, qué gracioso el nene, mira las cosas que se le ocurren. Oh, vamos a darle un premio Lo último que dijo ese ser maligno fue censurado Ya que está fuera de la compresión humana Pero si lo mostrase, muchos de nosotros podríamos explotar Así que es mejor que no lo muestre O si no, nos volveremos todos locos y tendremos que ir al psiquiátrico el último truco de FNAF 1 va a ser sobre cómo invocar a Springtrap, advierto que la gente sensible que esté en este vídeo se vaya yendo ya, ya que esto podría corromperles la mente y además asustarles hasta el punto de dejarlos traumados. Ahora sí, continuemos con la invocación. La invocación a Springtrap es de la siguiente manera, tendrás que ir a la Custom Night y poner a Freddy, Bonnie y Chica. Al 6 y a Foxy al 0 de forma que quede el siguiente mensaje satánico. Después de eso, en la noche verás a Springtrap. Se teoriza que este Springtrap es un espíritu que quiere cautivar al jugador para meterlo en su infierno personal y, seguido de eso, matarlo y que acabe en el hospital muerto de un infarto pero no se tiene nada confirmado el último truco que vamos a ver a continuación se trata de un nightmare secreto que ataca sin, sobre una baja probabilidad y te tapa la pantalla sus conjuros estarán censurados porque son incomprensibles para la mente humana al igual que el segundo puesto para este último truco Tendrás que escribir en tu teclado, yo te invoco 666. Si tienes móvil, simplemente dilo y el micrófono te escuchará. Si lo escribes bien, aparecerá lo siguiente... Se ha investigado mucho sobre este Nightmare y se ha llegado a la conclusión de que su verdadero nombre es Funador de Towns. Ya que hay una persona muy parecida a este animatrónico, por no decir igual, llamada Dallas, que funó a una persona que se llama Town. Y por eso se, la, se le puso este nombre. Pero eso no quiere decir que cambie en, en unos meses. Hey bro, soy yo el quiercito solo te quería decir un, un mensaje último antes de despedirme y es ha sido troleado. Bueno, en fin, ahora os explicaré a qué viene ese mensaje tan tétrico pues Resulta que esto era una broma del Día de los Inocentes Que no pude hacer ayer Porque estaba bastante ocupado Ya que ayer fue mi cumpleaños Como pudisteis ver en la publicación de la comunidad Pero a cambio de eso Os la he hecho hoy para que veáis El vídeo no se ha publicado hoy 29 de diciembre Sino que estará programado Para publicarse en estreno Mañana 30 de diciembre A la 1 del mediodía Bueno, nada eh, Adiós, chicos